Hoy aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Que dar todo no significa que recibirás todo. Que una buena siembra no siempre significa una buena cosecha. Que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos. Que las lágrimas no las merece quien las hace llorar. Y que el tiempo es perfecto. Solo le pido a Dios que mañana me enseñe tanto o más de lo que aprendí hoy. Hoy aprendí que mis mañanas son en calma cuando aprendo a vivir con mi pasado. Que por más que me hostigue con recuerdos no gratos, estos no cambiarán los hechos. Que sin importar cuánto llore, no podré enmendar los errores que cometí por un mal amor por una mala decisión o por la fuerte influencia de una ilusión o la locura de un sentimiento. Aprendí que desbordarme en llanto por las cosas que ya no controlo es tan absurdo como siquiera querer cambiarlas, porque al final del otoño siempre será el resultado de mis propias decisiones que atinadas o torpes están ahí. Son lo que me hicieron y deconstruyeron cual idea. Aprendí que nada puedo hacer para rechazar los amores que alguna vez atesoré como propios, porque quiero no siempre estarán ahí recortándome lo mucho que me desprecié y el poco amor que por mí mostré. Siendo así, aprendí que soy el resultado de las cosas de las que decido aprender. Hoy aprendí que somos de quienes nos aman y no de quienes carburan nuestros corazones como combustible para sus caprichos. Aprendí que nuestros corazones pertenecen a las manos que las cuidan y que no debemos ser parte de un teatro paródico que busca ser un sustituto de amor verdadero. Aprendí que las personas son razones irracionales que carece de sentido lógico, que son un compuesto de sentimientos, emociones, deseos, caprichos y necesidades que procuran atender con la mejor de sus intenciones. Aprendí a aceptar que cada persona persigue su felicidad de maneras que quizás yo no comprenda. Aprendí a vivir en paz con ello y con la forma en que alguien decide y pretende amarme pero también aprendí a saber cuándo decir no. Aprendí cuándo decir no quiero esa forma de amar. Aprendí a decir no quiero, no merezco tu forma de querer. Porque aprendí que no todas las formas de querer son sanas. Y que solo quien te hace bien es quien merece realmente un espacio en tus atrincherados sentimientos que buscan un amor verdadero, real. Aprendí que con el tiempo la gente cambia, que no somos rocas inmovibles, sino que somos seres que aprendemos, queremos, amamos, detestamos, y que en el acto sin querer lastimamos a quienes ni siquiera nos conocen. Aprendí que mucha gente te hace lo que hace pretendiendo que obra bien. Aprendí que no debo pelearme con las personas de mi pasado, Aprendí que actuaron según lo que ellos comprendían. Era la manera correcta de querer, de estar, de acompañar y de irse. No pretendo decir que entiendo sus razones, sus motivos o sus métodos. Aprendí que esdrujular palabras que dieran significado a mi sufrimiento solo me haría estar atrapado en un pasado, reviviendo cada emoción que de ahí viví. Y que recordando cada trozo del agrio ayer, solo amargaré el hoy y todo lo que en él convive y coexiste. Aprendí entonces que el secreto de un buen amor recae en qué tanto me amo cuando me aman y no en cuánto sufro por amar a alguien. Aprendí que el amor no se mide por el dolor que te causa, sino por el bienestar que te produce. Te diría que se puede medir por lo bien que te hace sentir. Pero hasta una flor venenosa te puede fascinar con sus colores y hacerte daño. No siempre lo que te hace sentir bien es lo que te hace bien. Aprendí que debe existir una coexistencia entre lo que hace bien y lo que hace sentir bien. Ambas cosas deben suceder a la vez. Aprendí que un buen amor es quien se acerca no solo a ayudarte a construir tus pedazos rotos, sino que a componer una pieza aún más bella, estética, impoluta y limpia. No diré que reniego de mi pasado o que quisiera que todo estuviese tal como está. Te mentiría si te digo que acepto con buena gana las cosas que están en los días anteriores a este y que no estaría dispuesto a cambiar ciertas cosas. Pero te confieso que eso sería tanto como cambiar lo que soy hoy. Renunciar al pasado es renunciar a una parte de ti, y eso aprendí que renunciar a ti por un sentimiento inconexo a mis emociones hoy es tanto como renunciar a uno mismo por la opinión que alguien pueda tener. ¿Cambiarías por la exagerada percepción ajena de alguien que no te conoce? Hoy aprendí entonces a aceptarme, a querer cada parte de mí y con ello. Aprendí que los recuerdos, las personas, los lugares, las melodías, las estaciones de tren, las calles que transité, las decisiones que tomé en un café, son parte de lo que me hacen, de lo que me forjan y que debo aceptarlas porque son parte de lo que me hacen. Aprendí que si alguien ha de amarme, lo ha de hacer con todo lo que me acompaña, con lo que me sigue y con lo que arrastro como parte del pasado y las consecuencias que con él se sujetan. Porque aprendí que un amor verdadero te comprende, te acepta como eres y no como quiere que seas y que te estrecha aún con tus heridas abiertas y tu alma rota. Y que no pretende cambiar a la fuerza, sino que está ahí cuando estás preparado para una metamorfosis prematura o una metamorfosis tardía. Hoy aprendí a esperar a que Dios me presente a quien está destinado a estar en mi camino. Que forzar situaciones, sentimientos, emociones o relaciones no es más que vil desperdicio de segundos que quedan arrojados en el balde del espacio-tiempo. Así, hoy me contento con los amores que han de venir, sin discriminar entre equivocados o la correcta. Los esperaré con anhelo y con los ojos limpios de todo llanto, porque aprendí que esas nuevas personas que han de aparecer son, en realidad, nuevas historias que contar, nuevas experiencias que vivir y nuevas formas de sentir. Aprendí que mis malos recuerdos no van a truncar un ayer y que sin duda hoy viviré mi vida esperando en ilusión lo que me prepara el porvenir porque entiendo y siento que todo para lo que vivo es para encontrar lo que me pertenece. Porque aprendí que lo que es para ti te haya, te encuentra, te ama, te atesora y lo que es para ti jamás te deja ir